Muy buenas tardes a todos, yo soy Juan Daniel Rueda, soy el gerente de nuevos negocios en energía y electromovilidad para Terpel, vengo a contarles lo que venimos haciendo desde Terpel para impulsar la movilidad sostenible en, en este país, Terpel es una compañía que tiene más de 50 años en el mercado, somos uno de los líderes en distribución de combustibles líquidos, pero siempre con una intención de buscar cómo diferenciarnos en este mundo que no es muy fácil, Siempre con una vocación de servicio. Sabemos que nosotros atendemos personas y no vehículos. Y siempre viendo cómo tratar de sorprender al usuario para que una visita a una estación Terpel sea una visita agradable. Nosotros, eh, si me ayudan, porfa, con el clicker. Nosotros sabemos eh, que, que atendemos personas, como mencionaba. No solamente tenemos más de 2,000 estaciones eh, a lo largo de todo el país, Sino que, además, complementamos esta red con eh, tiendas al toque. Ya son más de 120 tiendas al toque. Son, son puntos donde se puede parar, además de recargar el vehículo. Además, hay donde comer algo, hay wifi, hay, son espacios seguros de noche. Hay cómo hacer de esta parada una parada mucho más agradable que simplemente parar a cargar combustible. Buscamos siempre que nos vean no como un vendedor de un producto, sino como un prestador de servicio de movilidad. Y de la misma manera, así como tenemos nuestras estaciones de servicio, también apoyamos a la industria. También tenemos una participación importante en la venta de combustibles marinos. Somos los líderes en participación de mercado en aviación, suministrando el combustible para las, para las aeronaves. Tenemos un plan de flotas muy interesante, donde le permitimos a las flotas de transporte cargar en cualquiera de las estaciones de Terpel de todo el país con una serie, además de servicios adicionales, facturación centralizada, información, control de carga, de carga entre, entre muchas otras. Tenemos también la distribución exclusiva de lubricantes móvil en todo el país, además de la línea de lubricantes Terpel desarrollada internamente. Y además trabajamos siempre con los combustibles sustitutos. Nosotros tenemos, además de la red de combustibles más grande del país, tenemos la red de gas natural, más grande del país, a través de nuestra marca Gazel Y la historia del, del gas natural es muy interesante, el gas natural y los combustibles sustitutos en general, porque siempre lo que nos dicen es, oiga, pero ustedes están canibalizando su propio negocio. Y la verdad es que es cierto. Un taxista, por ejemplo, al que apoyamos a migrar a gas natural, que convierte su vehículo a gas natural, evidentemente es un cliente que deja de ser un cliente de gasolina, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que eso es lo que necesita ese cliente en ese momento, ese cliente necesita otra opción de movilidad, es un cliente que está dispuesto a asumir los beneficios que tiene el gas natural y tenemos que hacerlo, tenemos que seguir cumpliéndole esa promesa de movilidad. Hemos incursionado entonces en el gas natural, también lo hemos hecho con el gas licuado del petróleo, recientemente se permitió el uso del GLP en, en los vehículos, Así que también estamos incursionando en este mercado. Hemos iniciado colocando algunas estaciones de servicio en la costa y en Medellín. Y al final del día lo que, lo que tenemos nosotros es una compañía que viene hace 55 años prestando soluciones de movilidad. Nosotros no somos una compañía vendedora de productos, sino que buscamos prestar ese servicio de movilidad. Y por eso el año pasado modificamos el propósito de nuestra compañía. ¿Qué es el propósito? Es como en nuestra vida personal, es lo que nos hace levantarnos un martes después de Puente, es lo que queremos ser, es lo que trabajamos para hacer. Y nuestro nuevo propósito es impulsar y movilizar a las personas, las empresas y al país con la mejor energía. Eso es lo que queremos ser y eso es lo que vamos a seguir siendo. Se nos viene ahora una revolución muy interesante, una tendencia muy interesante, Movilidad, que es la electromovilidad. Es bien sabido que la mayor amenaza que tenemos como especie humana en este momento es el cambio climático, con todo lo que está pasando, pero no hay nada más grave que el cambio climático. Es un movimiento lento, quizá no se ve tan inmediato, pero todos sabemos a lo que nos enfrentamos, todos sabemos las consecuencias, pero es difícil que logremos acciones inmediatas y significativas. Lo bueno es que cada acción cuenta. Y todo lo que hagamos, tanto en nuestras compañías, tanto en nuestras casas, en nuestras vidas personales, todo suma, todo aporta. Y todos los gobiernos, como bien saben, vienen cada vez reduciendo estas metas de, de emisiones, vienen cada vez acelerando la regulación para que lleguen cada vez más temprano las restricciones a las emisiones de CO2. Pero lo que es muy cierto es que no vamos a lograr llegar a estas metas de emisiones si no tenemos una electrificación significativa del, del transporte. El transporte, por supuesto, es uno de los rubros en los que se han definido metas muy agresivas, por supuesto por su aporte a las emisiones mundiales. Esto a su vez hace que los fabricantes vayan trabajando en cada vez reducir más eh, los plazos en los que van a ir retirando los vehículos a combustión, eso va haciendo que mejore la capacidad de producción de los fabricantes y eso, por supuesto, lo que va a hacer es generarle una ventaja al usuario, que cada vez haya más competencia, que cada vez mejoren los costos de producción de los vehículos y cada vez sea más accesible un vehículo eléctrico. Y el mundo viene respondiendo así. El último año se vendieron 10.5 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Esto es el 13% de todos los vehículos que se vendieron a nivel mundial. Esto, por supuesto... Cambia mucho dependiendo de la zona. Las zonas en las que más adopción de vehículos eléctricos tenemos son Europa, donde esta cifra fue ya el 20%, y China, donde fue el 18%. Es decir, que en Europa ya uno de cada cinco vehículos que se vendieron el año pasado fueron eléctricos. En Colombia, por supuesto, por distintas condiciones. Este número pues es todavía muy pequeño, pero es una tendencia que viene y que va a llegar y nos vamos a beneficiar nosotros en Colombia de cómo se va a ir desarrollando el mercado, primero, por supuesto, en economías con mayor poder adquisitivo y eventualmente esto va a ir permeando para llegar también a nuestros países. Así que en este contexto, como Terpel, que somos una compañía orientada a la movilidad, orientada al servicio, y con una tendencia, además, que tiene el potencial de generar un gran beneficio en términos de emisiones. Si bien Colombia no es un país eh, que genere emisiones importantes a nivel mundial si sí somos uno de los países más perjudicados con los efectos del cambio climático. Y esto es un problema global, esto es un problema de, de, de la especie humana, no es un problema de país, sino es un problema de todos. Nosotros entonces hemos decidido crear Terpel Voltex, que es nuestra marca de electromovilidad y a través de la cual esperamos impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país desde nuestras capacidades. Esto lo hacemos a través de distintas estrategias que les quiero compartir. Una de ellas es la carga en carretera. Uno de los grandes dilemas que tiene un usuario a la hora de pasarse a un vehículo eléctrico es, bueno, ¿qué hago cuando tenga que salir? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tanto puedo salir del de sitio de carga que tengo cerca de la ciudad? Entonces, ahí hemos decidido colocar puntos de carga rápida en estaciones Terpel en carretera, tenemos un plan para de aquí a finales de año tener 27 puntos de carga rápida que cubren más o menos la, la gran mayoría o las principales vías del país con un cargador aproximadamente cada 150 kilómetros y beneficiándonos también de esa red de servicios complementarios que viene construyendo Terpel. Este es un punto en el que además no solamente se puede recargar el vehículo, sino se puede parar, se puede comer algo son espacios iluminados, son espacios seguros de noche en carretera, buscando que esa experiencia de parar en una estación Terpel a cargar un vehículo eléctrico sea una experiencia agradable para, para nuestros usuarios. Hemos desarrollado también una aplicación Terpel Voltex, también buscando ayudar a este usuario a tener más información, a gestionar sus cargas. A través de esta aplicación se pueden encontrar los puntos en los que hay las estaciones o los sitios en los que hay puntos de carga, se puede consultar la disponibilidad, se pueden buscar los conectores de, de los vehículos y se puede hacer la gestión de la carga. Todo este negocio va a ser autoservicio buscando que esta experiencia de carga sea lo más fluida posible para el usuario lo más agradable posible el ir a recargar su vehículo. Estamos también aprovechando esta coyuntura para prestar nuestro servicio mucho más allá de las estaciones. Esta es una oportunidad para Terpel de masificar y de ayudar a este usuario a que pueda tener más puntos de carga. Así que adicional a los puntos que tenemos en nuestras estaciones de servicio, venimos haciendo alianzas con distintos actores en las ciudades, como supermercados, como centros comerciales, como parqueaderos, para empezar a instalar puntos de carga Terpel Vortex y que cada vez este usuario vaya teniendo más y más opciones de carga tanto en la ciudad como en la carretera. En cuanto al transporte público, Bogotá tuvo una idea muy interesante en los últimos años. A través de, del Transmilenio se logró incorporar 1,485 buses completamente eléctricos hasta el año pasado. Estos operadores además han sido clientes históricamente de Terpel, entonces trabajamos de la mano con estos operadores para montarles los sistemas de carga que necesitan para poder rodar estos buses. Nosotros diseñamos la infraestructura, construimos la infraestructura, les suministramos la energía que necesitan estos buses. Y es una manera muy interesante como los actores de gobierno pueden empezar a incentivar este cambio. A través de un marco regulatorio adecuado, se pueden empezar todas las ciudades a incorporar Flota eléctrica, un bus eléctrico vale, para darles una idea acerca del triple de lo que vale un bus a diésel, pero con los ahorros que tienen en energía, con los ahorros que tienen en mantenimiento, entre más rueden estos vehículos son más eficientes y con la cantidad de kilómetros que recorren los buses, eventualmente es una inversión que no solamente es ambientalmente sostenible, sino que es económicamente viable. De igual manera, tenemos muchas compañías interesadas en empezar a incorporar flota eléctrica a sus operaciones. Aquí apoyamos a nuestros clientes según su necesidad. Hay clientes que prefieren cargar en sus, en sus casas, en sus centros de distribución, en sus plantas. Hay otros clientes que prefieren seguir cargando en la ruta, como lo hacen hoy en combustible. Entonces, trabajamos con los clientes que quieran hacer sus puntos de carga internos para, para construir la infraestructura. Y trabajamos también con esos clientes que necesitan seguir cargando en la ruta y hemos construido lo que llamamos unos hubs de carga, donde ponemos cargadores de alta potencia como los que ven en la imagen, ponemos en estaciones Terpel. Tenemos ya dos, dos hubs de carga funcionando, uno en Bogotá y uno en Bucaramanga y el plan para este año es terminar con seis. Vamos a construir otro hub de carga en Medellín, vamos a construir otro hub de carga en Barranquilla y vamos a construir otro hub de carga en Cali y posiblemente un segundo en Bogotá para apoyar estas iniciativas que tienen muchos clientes de empezar a electrificar su flota. Nosotros buscamos al final del día ser, ser ese aliado para la movilidad. Buscamos que, que ese usuario, buscamos que ese líder de operaciones, buscamos que ese jefe de logística, ese gerente de la compañía que esté trabajando para incorporar movilidad eléctrica a sus operaciones, que esté interesado en los beneficios que puede traer la movilidad eléctrica a su, a su operación, queremos que pueda seguir contando con Terpel. Queremos que tenga en cuenta que nosotros vamos a seguir trabajando por ayudar a ese movimiento de la movilidad eléctrica y que ojalá nos pueda permitir seguirle prestando ese servicio de movilidad, servicio que llevamos prestando 50 años, pero ahora, con su flota eléctrica. Así, ustedes muy amables por la atención y espero disfruten el resto del, del evento.